Nací en Castro. En Castro nací. Con tres años iba a, a, a aprender Solfeo con más chavalines también, todos, todos pequeños, porque yo luego lo dejé y, y, bueno, y estuvimos, pasaron, pasaron unos años y nos fuimos de Castro a Corindris. ¿sabes? de Castro a Colindris. Bueno, en, en, en, en Castro a, to, ya empezaba a tocar algo, pero no, no, no me gustaba. Como tocaba yo era, era mi zafio, yo para... Y, y cogí la guitarra. Y resulta que claro, o compro la guitarra o aprendo solfeo porque yo la, la, la guitarra, tocarla de oído, no me gusta. No me gusta como cuando eso había muchas cosas. Había un pueblo tan de fiestas y hay que llevar músicos. Y como había mil, mil fiestas, pues Aquí había muchos músicos, porque Cantabria ha, ha dado muchos músicos, buenos y malos. Pues mira, yo los primeros estudios fueron en Castrodiales, me llevaron mi, mis padres. Bueno, eh, mi padre murió, se casó dos veces con un amigo de mi padre. Y, y no, no sé cómo, cómo explicarlo. Era un, un local, como otro cualquiera, y teníamos dos directores. Había escogido a unos y a otros. Uno llevaba una cosa y otro otra. Bueno, pues ahí tocábamos nosotros y, y la cosa iba porque no encontró ninguno que quiera aprender ni la batería, hice y, y, y, los platillos, y, y, todo, toda la música, todo hace falta para estar bien, todo. Y allí nos daba solfeo, solfeo, y, y luego nos hacía aprender la estada de memoria, música, de música empecé, con diez años, en la, en la, no estaba muy lejos, no sé. Eh, todos los que tocaban, todos han muerto. El director, eh, hasta un hijo que era amigo mío y, y, y tocaba allí con ellos, pues le pescó un camión. Iban diferentes. El camión iba así, y el coche iba así, y se salió, y el que venía, ¡pum!, se, se mató. Y con, ¿Qué te diría? Yo me ya, los 20 años, veintiuno, y era músico también con, con el padre, que era director. Bueno, pues, y vas dejando, uno porque, ya, pero, pero, tengo un, un, un tengo un tintín ahí que, que, que, que te queda siempre un, un regusto, ¿sabes? Bueno, vamos a ver tocamos con la banda de dicho que de, de Colindris. Eh, des, después ya éramos nueve fíjate qué banda ni siquiera orquesta. allí iba, íbamos los viernes a ensayar todo y te dan a escoger eh, te dan a escoger un instrumento y a mí el violín me encantaba. Y, y yo, pues cogí el violín y, y, y no, no entraba por ello. A mí, a mí esto, las cuerdas, pues no, porque no me no entraba. Y luego inventé esto de, de cantar con, con, la, con lo, con el, la pieza que, que era. Yo tocaba el instrumento, tocaba el bajo, el, el bombardino y un, un poco de platillos, cuando no hacemos... Pues, no. Yo ando así y otros platillos. Empecé con los platillos, todo coge, me dieron el bajo y luego me dieron el bombardeno, porque decían que mejor era por la embocadura también. sabes Y después, pues todos los domingos tocábamos en, en la plaza en Reynosa. Allí tocábamos nosotros en la plaza. Éramos ocho, tío, ocho o nueve por ahí. Pero, pero casi, casi. Y yo, mientras tanto, yo ya estaba tocando por ahí, por todos los pueblos, hasta Palencia. Y, y para que en esto, hasta hasta Bilbao. He estado, en, en Reynosa estaba con una banda. Y luego una orquesta, una orquesta de tres y una orquesta de dos que ha sido más, que ahora, ahora, hace poco se ha muerto el el del de acordeón, que era, no sabía música, no sabía música, pero no había nadie quien le echase abajo. Entonces lo cogía, tocaban disco tal, lo cogía enseguida, amarraba a que, a que llevaba el, el, el tambor, todo, todo. Y, y, y la cosa era el bombo cómo, cómo lo subía, pero como había un, una camioneta, bueno, ya la subía al, al hombro más, más de una vez y subía andando yo a tocar, ¿eh? que allí no daban nada, nada. Yo no he cobrado nunca cosas así, nunca. Ahora, que hay que ir a, a Herrera de Pisuerga, que quieren que, que, que, que toquemos para solteros y casados, que ellos hacían una eso para bailar, que ahora todo eso se acabó, todo, todo eso se acabó. Y la mujer del músico bailaba la jota muy bien. No es, eh, no lo dejaba, ese es un punto bonito que es que ya la han dejado, que ya no hay, no hay jota, ni, ni los bailables tampoco. Cuando yo estaba cuidando a las vacas de, de mis parientes, yo tenía, ¿qué tendría yo? 15 años. Pues por ahí, pues. Pues fui donde me dio trabajo. Pero mira, di a muchos, yo, de, de trabajar y, y de trabajar yo en sus casas. Pero el único que mejor se portó y era un ógoro, el, y es el que mejor se portó, la, la mujer la madre que la parió, era coja para cosa buena. Cuando aquello estaba ensayando con el bajo y le cogía y me lo llevaba a cazar el instrumento. Y como estás en una pradera con vacas y eso, tocabas y ya sabes que el bajo, tú lo sabrás, es las notas graves todas do, sol, do, sol. En vez decir, do, sol, do, no. Este era do, el do, el, el, el do la, mucho. Y, y, y allí pues me ponía en el alto, tocaba y las vacas, cuando me oía tocado a mí, como oh, era eso así. Todas las vacas que había allí, todas oh, uh, uh, aquello era bueno que lo estaba viendo los vecinos lo estaban viendo y se estaban escojonando yo está, estaba cuidando vacas y me enseñaron a ordeñar <coughs> yo me acuerdo mucho de, de ordeñar porque tenía vacas de, de varios tenía son cuatro o cinco vacas había no tampoco eran muchas pero para ir a ordeñar, aquí no sé si seguirán. Para ordañar, no ahora tienen unos, unos aparatos para, para sacar la leche. Y entonces a mí me pusieron para aprender a mano ordeñar, para aprender a mano. Pero qué cojones, me llega una una una vaca que tenía las tetas bueno, bueno, así serían. Estaba cortando panojos de maíz, de maíz. Estaba cortando panojos de maíz. Y, y había y tenía que cortarlo con la hoz, con la hozeta. Esto le vamos ahí, en colindir le llamábamos la hozeta. Y es la hoz, simplemente. No sé si. La, la cosa es que estaba cortando y había un conojo que sobresalía así. Cogí, cogí la, esa y ¡chas! Me corté este dedo. Yo hacía así y baj... Esto bajaba hasta aquí. Y. y y yo, y las cosas, cosas más raras, no dolía, no me dolía. Y fíjate que yo creo que me pican la pulga y, y me hacen más daño. Porque es verdad. Y, y, y fui a la botica y, y no le da más que. Le echaron allí no sé qué líquido y, y lo, lo taparon y, y tenía que seguir, seguir cortando, cortando eso, porque las vacas tenían que comer. Y aquel día no estaba, no estaba el amo. Le conté y, y, y, y me, me riñó, porque es que eso dijo, yo le llamaba tío. Y, y, y bien que era un tío, menudo tío. Y, pues este... me fue a, a eso. Se, a, y me volvieron y no pusieron ni, ni siquiera una tabla o así en la botica. Y eso así pasó. Y ahora este hago, hago fuerza, pero verás, baja. Pero yo a los chavales les hago para, para que se ríen un poco. Y digo mira, ves, pues ahora vamos a romper esto, pues, pues, había que hacer algo. Me cago con la madre, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. <risa> yo eh, me cago en tu madre, <risa> o algo de eso será no me acuerdo. Este, ahora tengo este roto, pero no sé cómo arreglarle, mira, eh, eh, eh. Y, y, y este, esta, esta pierna la tengo muy cansada. Y cuando me canso mucho, pongo las manos así para dar la aja. Fíjate bien. Tú fíjate bien las manos, eh. Sí. En la mili aprendí muchos juegos que lo hacía luego y le gustaba hasta los mayores, se quedaban allí cuando aquellos les engañabas como querías. No engañar, que, que, que, que ellos no, no lo comprendían. Yo estuve en infantería de marina y yo me cargué con ropa, ropa de vicuña. ¿Conoces tú la, la vicuña? Pues eso nos dieron de todo, Sariana, sarianas, dos sarianas, dos pantalones de, de, de, de vicuña y más, más cosas que nos dieron, no sé. Ves, a, si me, dándome un poco, pues te acuerdas, pero sin nada, nada y con tanto tiempo y los años, ¿no? Bueno, aquello fue el acierto, el acierto. Comía lo que quería, bueno, me daban unos chuscos así grandes, así como, así, de, de. Me, Y yo los vendía, no, a mí no me los cobraban, pero como, como, está esto terminas la milita y vas para casa. Pero todos los que marcharon, ninguno se quiso quedar. De machacante, lo llamábamos, lo llamábamos de machacante, que es el que llevaba todos los recados de, de todos. De todos, menos del director, de todos. Eh, y bueno, pues ahí fue, no sé, los años que estuvía ya pasarían unos años. Y me fui, un, unos conocidos que, que vivían a, al Colines, el, el de arriba, donde yo vivía, en la casa que me dejó ese, ese pariente para mi abuela, para mi hermano y para, y para mí. Claro. Pero vinieron y se los llevaron a los dos aquí a Santander a presos porque eran de, de, eran de izquierdas. Y los y los llevaron allí. Y estuve, estuvieron un año los dos. Me avisaron para que se casaban. Fui a la cola y eso y que no me dejaron entrar. Se casaron y ya está. Ellos era, cada uno a su celda y yo pues pa, pa casa. No sé cómo fue la cosa que me encontré en casa de unos parientes. Me encontré que era, y era un chavalín corto, de, de pocos años, porque, porque si no, no hacía lo que hice. Cuando eso, ya, ya empezaba a tocar yo con, con, eso, con el instrumento. Tocaba, bueno, tocaba, empezaba a tocar y fíjate, que en el bajo y las fotos que había que ahora no hay ninguna, no se me veían más que los pies, porque como era pequeño y eso, ibas andando y me conocían por el instrumento, pero por mí no, no, me, no, me, no me conocían, nadie no se me veía y estuve tocando ahí unos años los años que, que, que estuve donde mis parientes llevaba el instrumento porque yo estaba cuidando a vacas. Pues mira, mi madre tenía una tienda de quincaya. ¿Sabes tú lo que es quincaya? Pues cosas de labores, de, uh, de darles agujas, eh, todas esas cosas de que tiene una, una, una tienda. Y ahí está, donde está esto, donde estoy yo, que la viste, ¿no? Y detrás yo estoy con mi abuela, que me lleva de la mano. Y, y el, la tienda está, lo que está detrás, como de aquí a la, a la habitación. Y ahí... Eh, muchas cosas pequeñas después pues, es que yo no paraba yo no paraba voy a contar lo, lo que me acuerdo pues que, que venían los aviones y todos al suelo le dije yo porque yo ya había estado en santander ya sabía lo, los aviones los tranvías cuando entraban lo, lo, los nacionales pues que iba tirando las bombas, las balas, tirando tiros al aire a cualquier sitio. Y fuimos nosotros a poner un tranvía en marcha porque no le quitaron. Estaban los ojos y, y los tranvías sueltos y todo. Subimos, claro, pues subí yo, porque yo yo, yo sido, oh, Le echamos a andar y a la y pusimos en, en, en el rail en el raíl de donde, del, del tranvía las balas, las balas, porque las balas estaban como la hierba por todos sitios, todos sitios. Yo cuando vimos en Orejo, fue cuando tu, tuvimos que bajar del tren. Digo, sí, del tren, porque si seguimos a la máquina la hicieron, la hicieron polvo, porque si la tiraron como de aquí a, a, a la puerta, lo tiraron de la, de la, y claro, te, y el y Eso nunca lo he sentido yo más que allí. Aquí hacía y aquí... Eso no lo sentí. Nunca he sentido yo ese, ese ese. Bueno, pues le dije a, a la familia que estaba allí y digo me han dicho que es bueno poner un, un palo o, o algo mordido para que no rompa los dientes o, o, o, o cualquier cosa. Y, y cogieron, todo. mira, la, la, la más vieja de, de, las, de las picadinas, cogió un panojo, estaba ya un poco hecho, un panojo, quitó eh, por la mitad <sijos> en, en la boca, y, y lo metió en la boca. O, o esas son cosas que, que como no entiendes ni... ni... pero la metió un, un puño allá. <sijos> Le hacías hablar y la... casi todo de, de mano porque, pues eso, no había otra manera. Y este es el, cuando me casé. Ese ramo nos lo dejó el fotógrafo. Nosotros no llevamos eso ni nada, y el velo y todo eso, algo. Pues ahí tenía yo 22 23 años, mi padre, 23 años. Y, no, y fuimos y, venimos aquí a Sendander. Íbamos a un de los conocidos y eso. Estaba allí como no llevaba ni un duro y nos fuimos de... de de Santander a, a, a, a, a, de Santander a todos los sitios aquellos. Bueno, pues esto, fuimos de casa de mi, de mi suegra el mismo día que nos, que nos casamos, cogiendo la bici una bici de, de, de un cuñado. Y yo la monté en el Manillar y los cinco kilómetros fui con la, con la, con la bici y, y, y, la, y la moza. os para allá. Y, y allí ya estaba sin trabajo ni sin nada hasta que me sale un trabajo de cartero y estuve 20 días, 20 días de cartero. A la joyería fue, no sé, yo venía un viajante, antes venía un viajante y vendía relojes, y le compré un reloj yo. Le compré un reloj y hablando así y, joder, ya, ya, ya podía yo hacer lo que hacían. Monté en dos, dos maletas. En cada maleta había reloj, había cadena de medalla, ya. bueno, todavía tengo. Y que he vendido hasta el reloj de oro y todo, no quería tener nada. Y, y hace poco encontré que esta la había guardado y esta era la, la, la joyería. Es, es, en Reynosa f, f, fue a un taller de pintura, yo no sabía lo que era pintura siquiera. Y estuve allí un, unos años, y, ha, y hacía c, c, igual que el amo, ponía todo el empeño y todo, Ahora, siempre he estado haciendo fudiadas todos. Estuve desde el año 2000, ahí tengo los los carnes de eso. De, de, el año 2000 es cuando empecé en, en el Niserso de Reynosa. Y ahí empecé también a tocar todos los jueves. Bailables, bailables. Entonces, pues la, la gente iba a bailar, ahí iba vestido de chino, vestido de este de otro, uno me dejaba uno... A, una vez que salimos, pues, de lo primero, vestido de mujer, en un partido de fútbol, que echaron aquí, y, y yo iba de comparsa, ¿sabes? Eh, y en esto que me, me, me veo que viene el balón me doy vuelta le doy con el culo, culo y le meto y le meto y le meto a, a, a gol y todos todos todos los que había allí que era dice bravo bravo gol gol cosas de esas así pero claro no sé igual a, a, a, a contarlo ahora que, que contarlo cuando fue y eso en el momento y y mejor, para poder podías hablar mejor, cantar mejor, porque ahora, porque yo cantar no ha sido gran cosa. Cantaba porque no había, no había, no había más, Sevilla tiene que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. Y nos quisimos tú y yo con, la, con un amor sin pecado, pero destino querido que sigamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto por haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido Gordos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Pero esto lo tenía ya metido porque los, la hice yo. Que la que la que las tienes medio loca.